Hola, muy buenos días, tardes o noches, estamos en un nuevo video para el canal en Minecraft donde vamos a hacer una miniserie de un manco en Minecraft Bueno, vamos con el video Ay, pero que inicio tan seco Bueno, ya estoy aquí, primero que todo voy a comprobar los controles ya que como que estoy un poco perdido Así se golpea, así se camina, así se mira Bueno, ya tengo todo comprobado Vamos a ver, un poquito de comida necesito Mira, hay una vaca por ahí Hay que matar Tener comida Eso es lo que se obtiene, ¿no? Una ternerita bien cocida, bien rica Ahora un pollo asado, lo mejor del mundo A ver, bueno, voy a ver si hay algún otro animal para matar no, este me da penita. no voy a matar a ese animal ¿Y qué es eso lo de allá? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? No sé qué es, pero en el siguiente episodio lo vamos a ver Vamos a ver, eh, otro cerdo, lo voy a matar porque quiero cerdo, quiero un cerdo con una manzana Con una manzana y así está bien A ver, y si talo madera, talo ¿Le voy a dar a puñetazos? No, sí, le tengo que dar a puñetazos. Pero ¿quién le va a pegar con puños a un árbol? Pues ¿quién más? Yo. ¿Quién más que fue de Minecraft le da puñetazos a un árbol? Bueno, su de like, sí, sí. Vamos a ver, voy a quitar esto porque interrumpe y voy a convertir milenios leños en madera. Para así crear una mesa de crafteo y poder hacerme una... Una hacha creo. Que me voy a hacer una hacha para poder hacer mis con palitos. Me voy a crear. Y la hacha. O esa saón. Bueno. A ver si pica más rápido. Mm, creo que se nota igual, ¿no? Creo que se nota igual. Es como si no tuviera nada. <ríe> no tengo nada. Ok, en la mano. Qué porquería. Vaya. Como suelto. Como suelto. No sé cómo soltar. Ahí está. Vamos, a ver. Me voy a hacer un pico para picar. Piedra, ni modo que con este me iba a equivocar, ¿no? Es lógico que te equivoques con una asada y una hacha, ¿no? <risa> a ver, un poquito de piedra por aquí para poder hacer herramientas de piedra. Creo que no hay ningún monstruo o cosa rara aquí. Es un juego normal y corriente para niños de 5 años. Mínimo. Bueno, por aquí, a ver si me encuentro un poco de carbono de hierro. Espera, ¿qué es eso? ¡Ay! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡No me pegue! Voy por mi... Mi guadaña o asadón, creo que se llamaba Asadón Que le voy a dar con el asadón a ver si se muere A ver si es, es mi arma mortal No necesito una espada Lo que necesito es un asadón Es lo ideal para pegarle a alguien Con un asadón lo vas a matar Toma, toma, toma Tú no me vas a vencer ¡Ah! ¡Me está pegando! ¡No me pegue! ¡No me pegue! A ver, bueno, creo que ya lo maté. A ver, voy a seguir picando. Oye, mira, hay hierro por aquí. A ver si con este pico lo logro. A ver, a ver, a ver, a ver. Dámelo, dámelo. Nada. Pico de porquería, no me diste hierro. Yo me voy a hacer uno de piedra, que es mejor, ¿no? Bueno, me voy por acá. Me voy a salir de esta cueva porque como que no me gusta estar en cuevas oscuras... Ya que está muy oscuro, lógico. Bueno, me voy a hacer un palo y me voy a hacer un hacha, un pico y y una espada para defenderme. Porque no voy a estar encerrado en un agujero esta noche. No quiero estar encerrado en un lugar muy cerrado. Bueno, la hacha por ahí, la espada y el pico que moví el pollo por accidente pero al pico. Y ahorita voy a hacerme un hornito. Bueno, otra vez acá volvemos y picamos en hierro que dejé. A ver, ¿y esto qué es? Me voy a extraer un poquito. No tiene ninguna cosa. Bueno, me voy a ir a picar en hierro que me desvié y yo quiero picar en hierro. Oye, mientras yo, su mientras yo pico el hierro, por favor suscríbete al canal si te está gustando el video. Nada más de que así un poco no, por supuesto. Bueno, por aquí... Creo que ya piqué el hierro. Sí, creo que ya lo piqué todo. Por aquí habrá algo. Es que no veo nada. Aquí habrá algo. ¡Ah! Me cayó en toda la cabeza esa cosa. ¡No me caiga! Creo que era grava, ¿no? Esto se ve muy oscuro. No se ve nada. Es que no se ve nada. Yo me salgo de aquí porque no me gusta. Y además no sé si se me cerró la cueva, creo. No sé cómo desbloquearla. Creo que necesito nivel máximo para desbloquear. Pero que pendejada estoy diciendo. Como que voy a necesitar algo de eso. Bueno, me voy a hacer mi hornito y voy a cocinar algo. Voy a cocinar un poquito de comida y un poquito de carbón vegetal. A ver, la comida, ¿dónde va? ¿Va aquí? No, va aquí. No, no me deja. Ahí va. Bueno, un poquito de tablones de roble y ya se va a calentar. Mientras, voy a picar un, una cuenta de madera para poder hacer mi casa al aire libre. ¿O me la hago allá arriba encima de la montaña o dentro de la montaña? Yo voy a escoger ahorita, no se preocupen. No es nada importante. Bueno, voy a poner camada rápida mientras pico los árboles. ¡Eh! Tú que no, aún no estás suscrito, suscríbete porque estos videos sí que me cuestan mucho. Por favor. Bueno, creo que tengo la suficiente madera para cocinar más cosas y poder hacer más cosas. No sé lo que dije. Bueno, me voy a ir a la montaña para picar un poquito de terracota marrón, que la voy a utilizar, ¿eh? La voy a utilizar para hacer mi casa, ni modo que para comérmela. Que se podrá comer. No, no creo que se pueda comer. Bueno, voy a piquear un poquito de terracota, que aquí creo que va a ser mi casa si allá arriba no me gusta. Un poquito de terracota por aquí, por allá. Ahora, vámonos. Aún me sigo preguntando qué es la cosa de el edificio que aún sigo viendo y aún no sé. Bueno, por acá un poquito de parkour para poder llegar hasta acá arriba. Un poquito de piquito. ¿Cómo crecen esas cosas? Ahí además van palos, no lo sabía. Hace mucho que no juego Minecraft y como que digamos no sabía que eso También crecen árboles aquí <ríe> Bueno, voy a hacer una franja 3x3 por aquí Para poder hacer mi casa bien a gusto Aquí, 3x3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No es necesario que encuentre, ¿no? A ver Voy a probar la de terracota marrón Ahorita voy a hacer el suelo de terracota de la fina ¿Qué, ¿Por qué quité la terracota si de todos modos iba a ser en suelo? Bueno, no lo sé A ver, me quedé sin que terracota marrón Bueno, pongo la terracota normal y corriente La pongo aquí en segunda fila y se me acabó Pongo la terracota otro color Y pongo la última terracota que me queda Bueno, como esto no queda muy bien, eh Creo que es mejor allá abajo en la montaña, 100%, creo que es mejor en teoría. Ahí tengo una base gigante de piedra y terracota encima de mí y abajo de mí. Y además está un lugar que no necesite romperme los pies como ahora mismo. A ver, voy a ir por las cosas de mi horno y voy a poner a cocinar más cosas. La, el leño, sí. Para poder hacerme un poquito de carbón vegetal y hacerme unas antorchitas bien bonitas. A ver, voy a ver si encuentro... Oye, eso daba semillas, ¿eh? Bueno, eh, eso era lógico, ¿no? A ver, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Vamos a ver, las flores no me interesan. Ahorita voy a ir a cazar a ver si encuentro alguna vaca. Ah, mira, una vaca. Pero, ¿qué coño? ¿Por qué hay dos vacas duplicadas? ¿Por qué nada más me pasa esto a mí, no? A ver, bueno, las dos muertas me dan doble comida, ven. Ra. Ahí está, con crítico incluso. Una ovejita bonita, un pollo, pollo cocinado, ah, una oveja rosa que se multiplicó. ¿Cuántas posibilidades de que es alguna oveja rosa natural? Bueno, ¿qué importa, muerte? <risa> un pollo lo voy a matar porque soy una mala persona y porque no me importa, no, no es cierto. No sé por qué lo maté, la verdad, no lo necesitaba. Y se está haciendo de noche, como que digamos no es muy buena idea estar aquí ya. Voy a esperar que se cocine. Pero qué coño, ¿por qué aparecen doble? Yo nunca compré doble oveja. y además una marrón. ¿Qué posibilidad hay que salga dos ovejas de rosa y de marrón? Bueno, voy a seguir haciendo la casa por aquí. Por aquí creo que sería buena idea, ¿no? Sí, creo que sería muy buena idea hacerla por aquí. Voy a poner cámara rápida. Bueno, voy a matar a esta vaca porque sí, porque necesito comida y además como que está escaseando. No, no es cierto, hay demasiadas vacas para mí. Las voy a matar todas porque sí, porque puedo y también porque necesito comida. Otra abeja, al menos se duplicó. Gracias, señor Dios, que se duplicó. Las mato con crítico y ya. Me voy a ir por mi horno, hay un zombie, escucho un zombie. Carbón vegetal me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar, tengo miedo Piche zombie, me quieres atacar por detrás, eh Tú no vas abrazos como los pollos, las vacas y las... las ovejas Dos zombies contra uno Bueno, yo tengo una espada y ustedes no ¿Saben quién va a ganar? Pues yo Bueno, voy a recoger mi horno y mi mesa de crafteo Después de agarrar el leño, por supuesto A ver, a ver si se puede romper Sí, sí se puede romper Y me voy a hacer una franquita por acá a ver, voy rápido, voy a comer mi inventario un poquito, voy a hacerme las antorchas para poder ver bien en la oscuridad. Porque ya no es muy buena idea estar en la oscuridad, no, no quiero que me aparezca un zombie y me mate o un enderman. Bueno, una torchita por aquí. Mira que simétrico, no, pero qué porquería, yo no quiero eso. Voy a hacer una franca un poquito más grande por aquí. Voy a recortar por aquí un poquito Voy a hacer un poquito más profundo esto Voy a hacer como un tipo de puerta y voy a poner marrón todo lo que pueda Para que así se vea bonito y no se vea feo Un poquito de antorcha, exacto, así Casi no veo, la verdad se ve muy oscuro pero Bueno, voy a poner terracota marrón para que se vea simétrico O oh, eso creo, aquí un poquito para que no se vaya a arruinar y aquí voy a hacer una mini escalerita para poder bajarme sin preocupación. Todo con calma. Me voy... Otra vez esto. Es de que de verdad soy tan malo para construir. Me rompí los tobillos otra vez. Bueno, voy a hacer la escalera para poder hacer todo. Creo que voy a quitar esto para que no se vea tan feo. Y voy a... No, mejor no. Mejor no voy ahí y voy a hacer esto simétrico, porque me da ansias ver esto mal. Me da ansias, de verdad, me da mucha ansias. Esto lo voy a quitar y lo voy a poner de marrón. ¿Por qué no? De verdad, ¿por qué no? Lo puedo hacer y lo puedo hacer. Bueno, me voy a hacer una franquita aquí para poner mi horno. Y mi mesa de crafteo para poder hacer todo bien. Aquí voy a hacerme una camita. Y bueno, cámara rápida. Sabía que se podían hacer ahumadores. A ver si puedo decorar mi casa por fuera. A ver, una puertita para sentirme más a gusto. Creo que mejor lo dejo así como estaba y voy a ensanchar un poquito mi casita bonita. Esto lo voy a poner simétrico porque si no me va a dar nervios. Me va a poner esto simétrico, por favor, simétrico. Falta un poquito de terracota. Bueno, la simetría me tranquiliza un poco <risa> Es lo bueno Bueno, voy a ir a, sal ir a cazar ya que quiero comida Quiero tener comida de sobra Para poder alimentarme durante muchos días A matar esta ovejita Perdón, ovejita, pero necesito comida Me quedé sin comida No, esta no, esta está cruda No, yo quiero cocinada Que no, yo también quiero ahorrar Me puse el mapa en la mano, ahorita me lo quito bueno, voy como un poquito más y voy a hacer la escalera un poquito más grande Bueno, creo que ya está todo terminado aquí, nada más voy a ver si puedo calentar el hierro aquí, ¿dónde está mi hierro? A ver, bueno, dejamos señor para otro capítulo. Bueno chicos, aquí termina el video tristemente, ya que en cada video nada más voy a hacer un capítulo. En el siguiente video vamos a ir a investigar la siguiente estructura, que estaba bien rara, que me pregunté. Bueno, suscríbete si no estás y activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos, porque este canal es demasiado random y ¡Adiós!